Horóscopo de Sagitario para hoy, 17 de marzo de 2018. Trata de no involucrarte en problemas de ningún tipo con la gente hoy. No tiene sentido estar dándole vueltas a cosas que realmente no tienen importancia. Los temas familiares son de especial importancia para ti hoy, y verás que hay una fuerza poderosa que lentamente está produciendo cambios en esta área de tu vida. La influencia planetaria de hoy le está proporcionando mucha fuerza a tus emociones.